Vamos a ver cómo darnos de alta en Mendeley. Lo primero que hacemos es buscar Mendeley.com y no tenemos necesidad de crearnos una cuenta, simplemente vamos a registrarnos o vamos a introducirnos porque tenemos una cuenta premium a través de la institución. Lo lógico sería poner aquí el correo electrónico, pero este paso nos lo saltamos y nos vamos a Inicie Sesión a través de su institución. Y aquí buscamos Málaga, Universidad de Málaga, y le damos a acceder a través de la Universidad de Málaga. Una vez hecho esto, Mendelín nos pide nuestras credenciales, nuestro Duma. Y en este caso ponemos nuestro correo y nuestras claves y entramos. Y de esa manera ya tendríamos una cuenta creada en Mendeley. Esta es mi cuenta. Esto permite tener una capacidad mayor de almacenaje y permite también establecer una serie de grupos para intercambiar información. Y esta sería mi biblioteca, que son todas las búsquedas que yo voy realizando de manera automática a través de la web o eh, de manera manual me las va agrupando dentro de una biblioteca. A su vez yo puedo ir haciendo colecciones ¿sí? y este sería el Mendeley de Luca mi Mendeley. Hay dos herramientas interesantes que debéis tener cuando trabajéis con Mendeley. El Reference Manager, que no es otra cosa que una aplicación que se descarga en el escritorio, un acceso directo, y permite sincronizar las búsquedas que hacéis en la web con esta herramienta. ¿vale? Y se hace de una manera muy sencilla. Le damos a Reference Manager y le decimos que nos lo descargue. Y nos lo descarga o bien para Windows o bien para Mac o bien para Linux. Y simplemente le daríamos, se nos abriría un archivo, lo ejecutaríamos y ya lo tendríamos disponible. Y después tenemos otra herramienta que también conviene tener, que es el web importer, que es un plugin que te lo puedes descargar para el navegador que vayas a utilizar a la hora de hacer tu búsqueda. Y esto te permitirá capturar el resultado de tu búsqueda y que se te traslade a tu gestor, Mendeley.